Hoy le hemos dado la bienvenida a 183 compañeras que se incorporan a la empresa pública Sadeco durante tres meses, posteriormente durante otros tres meses se incorporarán otras 183 compañeras que bueno, estarán durante todo este tiempo trabajando en un programa especial que hemos elaborado junto con la Delegación de Servicios Sociales y con una financiación de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros. Eh, forma parte del trabajo que hace la empresa pública Sadeco, como digo, en colaboración con, con Servicios Sociales, de, in, de un trabajo de inclusión social. O Se es una empresa que está eh, trabajando desde el primer momento desde este mandato en todo lo que tiene que ver con la exclusión social y cómo incorporar a mujeres fundamentalmente eh, al trabajo de la empresa y en ese sentido bueno, pues este programa es un programa muy importante para nosotras y para nosotros. No, hoy desde la Delegación de Servicios Sociales tenemos que felicitarnos porque nuevamente hemos puesto una herramienta fundamental como el empleo para sacar gente del, de la exclusión social. Hoy 183 mujeres vuelven a tener una oportunidad en el mercado laboral bajo la, el paraguas de la empresa pública Sadeco. Creo que este tipo de programas como el Plan PACA, posibilitan y, ...y solucionan gran parte de los problemas que tiene esta delegación... ...a la hora de ayudar y tender una mano... ...a nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos de Córdoba".